Hola, bienvenidos. En este video vamos a deducir o desarrollar la fórmula del pronóstico por medio del suavizado exponencial. Lo primero que decimos es que el suavizado exponencial es un promedio móvil ponderado. Pondera la demanda real versus el pronóstico. Entonces, la demanda real será dt por el coeficiente de ponderación alfa. Y el otro término será el pronóstico ponderado por 1 menos alfa. Vamos entonces a ver cómo llegamos a la fórmula equivalente. Lo primero que tenemos que hacer será distribuir este pronóstico con el paréntesis, con el 1 menos alfa. Entonces, Ft será igual... A alfa por la demanda real más 1 por f en t menos alfa por f en t ahora lo que hacemos es agrupar los términos que tienen alfa f en t más 1 será igual, el 1 por F en T, más alfa, por la demanda real, menos alfa, por el pronóstico en T. Ahora lo que nos queda por hacer es, sacar factor común en alfa. Entonces, el pronóstico en T más 1 será igual a F en T porque multiplicar por 1 no tiene ningún sentido, no va a cambiar el valor más alfa por, abro paréntesis, la demanda en T menos el pronóstico F en T y si comparamos la fórmula vamos a ver que es igual pronóstico en T más 1 es igual al pronóstico en T más alfa por la demanda en T menos el pronóstico en T. Es importante entender de dónde sale esta fórmula para ver que es un método sencillo que no es más ni menos que un promedio ponderado y de esta manera comprendiendo poder aplicarlo de mejor manera. Espero que les haya gustado este video, que tengan buenos días y hasta la próxima.